te mueres I don't know Ah! Mira, mira, míralo, míralo, míralo, míralo, míralo, míralo, míralo. These lights look pretty good For real bro Check out these colors Okay Aight aight Hey man this look pretty good man Where your clothes at? cayó ese Yo podré ser feo y todo eso Pero cuando me arreglo y me perfumo Uy papá soy un feo arreglado y perfumado. De los Spider-Mans ganaría en una pelea. El de Tom Holland, Andrew Garfield o Tobey Maguire. ¿Quién crees que sea más fuerte? El más fuerte yo creo que es Tobey Maguire, wey, para un puto tren. <risa> El tren creo que es un punto muy importante, pero Tom Holland... En la escena del ferry, ¿cuánto, no. ¿cuánto pesa un ferry? Y digo, lo ayudó Iron Man al final, realmente no lo podía jalar, solamente lo estaba sosteniendo. Sí. Pero también requiere de mucha fuerza para eso. Y luego, en Civil War, cuando le cae encima el, el túnel, ese túnel también era una barbaridad de peso. Creo que de todos modos, ¡un tren! ¡Un tren! Sí, díaz, la güey. neta sí, vamos a dárselo a Toby. Pero... No hablamos de uno de los Spidermans no, no, no, Ah, no, mejor peinado Este gato con chazumar Liza su sistema operativo para tener el de un perro Desde entonces todos sus instintos gatunos son perrunos También aprendió a ladrar como perro Me deja sin palabras este gato transespecie tan culiado <risos> Gracias madre! Pero no, no me toques porque... No, no, no, no, no. Se siente en parte 7, si quieren parte 8, dale y que... Cuando les pasa esto, ustedes jalan para acá, no, deben de jalar para acá, con mucho cuidado. Vean. descubres actos de corrupción en latinoamérica sí, de casualidad. No, ¿no? No viste los, documentos? ¿No? los tengo Pero había algo más ¿De qué estás hablando? Es ¿Es qué? Es un dossier No leí, Mickey ¿Acaso tienes idea de lo que los americanos hacen con la gente vietnamita? Mickey es... ¡Dámelos! ¡Debemos destruirlos! Pero, Mickey, no debemos hacerlo. El mundo debe saber lo que está pasando aquí. Debemos entregárselo a la prensa. ¡Es traición! Pero acabaríamos con la guerra. Salvaríamos millones de vidas, Mick. Debemos hacer lo correcto. No dejemos que esto pase. ¡Kofi! Cuando la gente que está en casa vea lo que está ocurriendo, el apoyo a esta pelea sin sentido terminará. Podré ver a mi esposa otra vez. Podré ver a Maxi. Mickey, podremos volver a casa. No hay nada esperándome de vuelta en casa. La guerra es lo único que me mantiene vivo. Es todo lo que sé. Somos soldados. No cuestionamos. Actuamos. Pero Mickey... No me digas pero Mickey. Y dame los archivos. Los buenos soldados no siempre siguen órdenes. Los buenos soldados siempre siguen órdenes Y te estoy dando una orden ahora mismo, Goofy Mira Goofy, no podemos dejar que esa información sea pública, solo no podemos Debemos, es nuestra obligación moral No podemos dejar que se salgan con la suya Pero Goofy Si quieres los archivos, tendrás que matarme ¡No me hagas escoger entre mi país y tú! ¡Eres como mi hermano! Entonces mírame a los ojos cuando lo hagas. Y dile a Maxi que lo amo. Mi corazón está en por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo Take